Eva y Santa, sustituta de Eva H. en el jurado de GOT Talent España. La actriz compartirá mesa con Risto Humejide, Jorge Javier Vázquez y Edurne en la cuarta edición del Talent Show de Telecinco. La cuarta edición de Gaat Talent España contará con una baja entre sus miembros del jurado. Eva H. no repetirá en la mesa de jueces en la que sí seguirán Jorge Javier Vázquez, Edurne y Risto Humejide. Su sustituta es una cara conocida de una de las series por excelencia de la cadena. Lleva años haciendo reír a los telespectadores de Telecinco con su divertida interpretación de la disco la Maite Figueroa, La Cookie, en la que se avecina la actriz. Eva y Santa continuará haciendo gala de su vis cómica y su sentido del humor compaginando su trabajo en la serie con un proyecto en el ámbito del entretenimiento que le permitirá explorar un nuevo registro en su carrera. Se incorporará al jurado de la cuarta edición de Gaat ante España junto a Aristo Umejide, Jorge Javier Vázquez y Edurne. El concurso que presenta Santi Millán iniciará en agosto los castings presenciales para elegir a los próximos participantes del formato con convocatorias en Madrid, Barcelona, Sevilla y, como novedad en esta edición, Tenerife. Los castings se desarrollarán según el siguiente calendario. Tenerife 14 y 15 de Agosto Parque Marítimo Santa Cruz de Tenerife Avenida de la Constitución 5 Sevilla 17 y 18 de Agosto NH Calexian Sevilla Avenida Diego Martínez Barrio 8 Madrid 25 y 26 de Agosto MEU, Estación de Chamartín, SN Barcelona 31 de agosto y 1 de septiembre. Hotel NH Barcelona Stadium. Barcelona Travesera del Escorts, 150 a 152. Los interesados en participar en el proceso de selección, deberán formalizar su inscripción a través de la página web de Telecinco o llamando al teléfono 806 516 655. En el casting presencial dispondrán de dos minutos para ejecutar una actuación en la que pongan de manifiesto su talento en cualquier disciplina escénica, canto, baile, acrobacias, magia, habilidades singulares, shows visuales y con tecnologías o folclore, entre otras. Líder absoluto de su franja en su tercera edición con un 17,6% de Sierra. La tercera edición de Gaat ante España, que Telecinco produce en colaboración con Fremantle Media, se alzó como líder absoluto de su franja de emisión con una media de 2.219.000 espectadores y un 17,6% de Sier. El concurso fue la primera opción entre todas las edades excepto en espectadores de 55 a 64 años, alcanzando un destacado 22,9% en jóvenes de 13 a 24 años. Además, Lideró en 10 de los 14 mercados geográficos, superando su media nacional en Murcia, 22,6%, Canarias, 21,6%, Andalucía, 19,9%, Castilla-La Mancha, 19,3%, Valencia, 19,4%, Asturias, 18,9%, Madrid, 17,8%, y el denominado resto... 18,3%. Eva H. se despide, os deseo suerte, y a mí también. Tras confirmarse su salida de Gaatal ante España, Eva H. ha querido despedirse de sus compañeros y desearles mucha suerte en la próxima edición en las redes sociales, donde además ha dado la bienvenida a su sustituta. Por su parte, el grupo de comunicación ha querido también dar las gracias públicamente a Eva por su trabajo en las tres primeras ediciones y se despiden de ella hasta la próxima.